La, la, la gestión de Alex Díaz tiene luces y sombras. Sí. Y y yo, yo nunca he entendido por qué, por a principio de su gestión, él eh, abrió un, un, un, una pugna con un sector por no pagarle unos chelitos a unos empleados que no le iban a significar ningún gran problema para el ayuntamiento. Pero bueno, ahí porque él. Porque no tenía la asesoría que tenía ahora. Se puso bruto en ese momento. No, no tenía, tenía, no tenía que, la, asesoría. la asesoría. Ahora tiene, tiene asesoría. Exactamente. ¿Quién es la asesora? Eh, te, te explico ahorita cuando termine el programa eh, y No, pero eh, ha mejorado tema, mucho Un tema de fortaleza de Alex es eh, la transparencia en el manejo sí, de los fondos Definitivamente Ojalá no se pierda Ojalá no se pierda Un tema de fortaleza de Alex es el tema de la limpieza Pero un tema de no fortaleza de Alex que es muy impresionable como, como como alcalde y se, y se deja llevar de cualquier disparate que le dice un tipo y sale a romper un parque para luego no poder hacerlo en el tiempo que debía de hacerlo. No lo hace por mala fe ni lo hace tampoco para, para, bene, para beneficiar a nadie, sino porque Alex cree sinceramente en gente que no... Unos que no saben lo que le están diciendo que no tiene las condiciones para orientarlo sí. y otros que lo hacen por mala feo para conseguir prebenda y probablemente él no se dé cuenta Mira, a tiempo. Una Entonces, cosa... ha sido eso lo que... Escúchame eh, sí. un momentito, Francis, para concluir esto y retirarme. Digo, no del programa, sino no. de, la... Ah, de la... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los francos macorizanos Poner en una balanza a Alex Díaz y su gestión. Y si conviene que Alex Díaz y su gestión vuelvan al ayuntamiento tomar la decisión mira, él ha dicho mira, que no quiere incluso una entrevista bueno, que nos concedió a nosotros que, dijo que, que no que, que, que garantice, que, que le dé continuidad mira una cosa